SCP-500 Brevemente, según el artículo original, el SCP-500 es un SCP seguro que consiste en un contenedor de plástico con actualmente 47 pastillas llamadas SCP-500-1, que son capaces de curar cualquier enfermedad de quien las consume. Al principio había más pastillas, pero algunas han sido gastadas en algunos experimentos con otros SCPs, como por ejemplo el SCP-038 o el SCP-008, y también porque una vez un Clase-D robó una y se tomó para curarse una jaqueca que tenía. En el juego original de SCP-Containment Bridge, solo hay dos ejemplares de SCP-500-1 en las instalaciones. Uno de ellos se encuentra en una sala que hay en los túneles de mantenimiento, mientras que el otro ejemplar se encuentra en la celda del SCP-035 tras la puerta bloqueada por un código. Si queréis saber el número del código lo pondré en la descripción del vídeo, no quiero hacer spoilers y si entendéis inglés merece la pena dialogar con el SCP-035 al menos una vez. Si estás jugando a Ultimate Edition encontrarás el SCP-500 junto al 1499 Dentro habrá entre 1 y 4 o cinco pastillas. Ya sabemos dónde encontrar el SCP-500, falta saber qué hacen exactamente. Mucha gente se confunde y se piensa que es el objeto sanador definitivo, pero no es así. La confusión viene de que en Secret Laboratory el SCP-500 cura toda la vida de golpe y encima da un efecto de regeneración durante unos segundos. Pero en Containment Bridge esto no ocurre, eh, ni de lejos. Las pastillas del SCP-500 pueden curar la infección del SCP-008, las enfermedades contraídas por el SCP-1025 y el efecto del SCP-966. Sin embargo, en el Containment Bridge original no son capaces de curar heridas o detener el sangrado. Necesitarías un botiquín o otro tipo de objeto para conseguir esto. El SCP-427 sí es capaz de cerrar heridas. El SCP-427 se obtiene colocando una pastilla de SCP-500-1 en el SCP-914 en Fine. Cura también lo mismo que cura las pastillas, pero lenta y progresivamente. También, lenta y progresivamente, el SCP-427 te irá transformando en un SCP-427-1. Tras unos 5 minutos de colocarte el SCP-427, empezarás a sangrar esta sustancia tan fea y perderás tus piernas. Una vez hayan pasado 7 minutos, te transformarás en este bicho y perderás la partida. El proceso de transformación causado por el SCP-427 es irreversible. Así que no utilices demasiado el amuleto si no es estrictamente necesario. Hay más combinaciones del SCP-500-1 con la 914. Si lo pones en 1-1 obtendrás esta pastillita blanca. que hace? Absolutamente nada. Pero espera, espera, hay algo mejor. En Very Fine obtendrás esta pastilla extraña que al consumirla te irá transformando en el bicho feo de antes y así podrás perder la partida de una forma muy guay. Hay dos logros relacionados con el SCP-500, uno se obtiene al consumir una pastilla de SCP-500-1, y el otro es por utilizar el SCP-427. Puesto que en el Continuum Breach original solo hay dos pastillas en todo el mapa, necesitas conseguir las dos si quieres obtener estos logros. Ultimate Edition es más generoso con el SCP-500, que además permite curar la cristalización causada por el SCP-409. Y esto ha sido el SCP-500 en menos de 500 segundos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.